Ah, Ustedes no recuerdan eh, el huevo de avetruz que puso la comunicadora Caro Brito. Le digo huevo popularmente en la jerga común. Claro. Y ella fue, no sé quién la aconsejó, sabiendo que, en el país que ella está, el doctor, que fuera a Montecristi y hacer una rueda de prensa. Y sección de fotos, mira. Mira, y sesión de fotos. Adelante, Villalona Así es, Carol Brito. Se fue para Montecristi y aunque la comunicadora de origen colombiano pidió perdón después de pronunciar palabras denigrantes, despectivas y de perceptible desprecio contra la provincia Montecristi, los pobladores de la ciudad que fundó Nicolás de Obama en 1506 al parecer no están dispuestos a perdonar su ex abrupto y... Me parece que fue luego de la rueda de prensa que realizó allá en un restaurante de Montecristi, pues un grupo de personas le hizo la chercha a la joven Caro Brito, que pues se disculpó y desde ayer está en un Media, tours, no, media Tour, no Mediatour, en una gira por Montecristi, eh, como tratándose de, de enfriar con esa gente de por allá. Vamos a ver el video y sus declaraciones. ¿Tú no, no, no. ¿Cuánto? Hay lo que hay pila de lambones, pila de lambones. De ver, lo pusiste. Pusiste un huevo, de avestru lo pusiste. No, no, de avestru lo pusiste. No. No, no, no. ¿Cuánto? Hay lo que hay pila de lambones, pila de lambones. Lambones, todo, lambones. ¡A padre huevo, ¡Los huevos! Bueno, mi objetivo, además de conocer, como le dije inicialmente, de disfrutar de las características de ustedes como gentilicio, de la cultura, de la idiosincrasia, es eh, venir personalmente, darles la cara y aclarar lo sucedido. Particularmente de que la palabra que se malinterpretó, porque la connotación que le estaba dando, no era con respecto a la provincia como tal, sino a mi molestia con mi amiga. A veces eh, hay términos que de pronto en esa conversación o en esa discusión no iban y eso lo reconozco. Yo cuando menciono esa palabra no lo hago con respecto a Montecristi. Cuando yo digo a para allá no quiere decir que yo estaba mencionando que la provincia era una rastrería. Sí, ¿de qué me arrepiento? De pronto de utilizar esos términos, en discusión con mi amiga, yo les pedí disculpas. Y aquí personalmente, cara a cara con cada uno de ustedes, colegas, también les extiendo desde mi corazón unas disculpas. Mi opinión sobre, eh, para cerrar con broche de oro Villalona. Si sí, ella quiere. La, lo no, de no, caro ya, brito. yo voy a cerrar ya este tema. ella. No había necesidad de ir a Montecristi pienso yo, ni hacer rueda de prensa. Yo creo que ella puso otro huevo también, sí. queriendo ir para allá porque como ustedes saben, nosotros pues, dominicanos si hubiese sido aquí, echándole fuego. le queman goma cuando ella venga, echándole maleña al fuego. Usted debió hacer un video disculpándose por el entendimiento que muchas personas, también los me, lo memeros fue que llevaron a eso porque ella en realidad no llamó eh, rastrero a la provincia. Es cierto, Villalona, lo que ella dice. Ella dio rastrería a astrería, su compañera, ¿tú entiendes? Y la gente, tú sabes que lo coge por donde no es. También ella cometió un error, como antes había dicho, de, de, de, de, de, de, de estar expresándose así. De porque su amiga vaya a un sitio que ya ella no le guste y eso no tiene que ser una rastrería. Pero yo creo que ella no debió hacer Dice que una rueda de prensa como que a usted le duele ese pueblo, usted nunca había ido. Usted debió hacer, disculpándose, un video y usted difundirlo a todas las redes sociales y hasta los periódicos que usted quiere. Claro. Y ya da punto y final, pero no, la leña, fue usted ir allá, eh, descaradamente, y, y hacer una rueda de prensa como que usted fue el que ganó la Panamericana entiendes? feliz sánchez cuando ganó la medalla <risa> no entonces debió hacer en sus redes como la sigue mucha gente y eh, ya claro y no ir personal se allá un fin de semana regoso que le no esa no sigue ese aquí se llegó, se llegó allá ayer y se va a quedar hasta la otra semana ya tú sabes o sea que los hasta que va a ver la semana no digo yo porque no eso es la, la no creo que no se lleve esos consejos no. y se quede para allá no ella que siga haciendo su contenido y su cosa, pero pues, yo olvide eso. Ya ella se disculpó, pero, ya olvide pero eso. Pero recuerdo también, Néstor, que la cuestión, aparte de la rastrería, ¿verdad? De esa palabra que utilizó, era el comparar lo que ella hace y el gasto que ella tiene de 10 mil dólares, o sea, comparando lo que ella hace ella con vive. lo que ha, con lo que hace Vitali, que es, según dijo sí, su palabra, rastrear en Montecristi. Entonces. Eh, ahí eso es otra de las cuestiones que cae mal. Y yo entiendo que ahora mismo eh, eh, esta gente de Montecristi, eh, eh, bueno, más bien Caro Brito, porque no Montecristi voy a hablar más adelante, pero eh, la gente de Caro Brito tuvo suerte. Una llamada, una. Hay que Chelo, buenas. Saludos. Buenas. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Cuando se produjo la puesta de huevo de la comunicadora, yo fui uno de los que llamé a ese programa de ustedes, prestigioso, sí. a defender a Montecristi. Ahora bien, con el derecho que me con que me consagra la Constitución y las leyes, estoy completamente en desacuerdo con la postura que están teniendo. Yo creo, mm. desde mi punto de vista, que ella hizo un gesto elegante. Es decir, no es lo mismo, pienso yo, si este, por ejemplo yo le falta respeto a Camila ofendo a Camila con un video donde yo le diga a Camila perdóname que ir a su casa y pedirle perdón y llevarle una flor una cosa se ve más personal se ve más elegante además lo que creemos en Dios tenemos una doctrina te enseñamos a amar a perdonar o no podemos perdonarla si nos están pidiendo perdón sería una descortesía Negarle a un pelo a una persona que nos esté pidiendo y a lo mejor hasta de corazón, por lo que ahora estoy completamente contrario. El, el día anterior llamé para defender a Montecristi, pero ahora le doy un espaldarazo a ese lindo gesto de la comunicadora. Gracias por la educación de escucharme. Gracias Excelente. a usted por siempre mantenerse tiene un buen punto. Eh, sí, Mantenerse sí, activo con los asombrosos y entendemos y respetamos su opinión. Pero mi opinión es que no debió ir. ¿Por qué? Porque estamos en República Dominicana, hay muchas personas, las que le importa las desgracias de otra gente, que como lo que le hicieron ahí, que le vociaron, le vociferaron, y esto que sí. muchos comunicadores de Montecristi, no asistieron a la rueda de prensa, entonces debió tomar otra manera de disculparse. ¿Me entiendes? Otra manera de disculparse. No ir a un restaurante invitando a los medios, que no fueron todos, porque yo estoy en un grupo nacional de, de sí sí de prensa y lo de Montecristi no fueron todos los medios de comunicación de allá. Sí, no no entiendo, no quisieron asistir, entonces eh, queda mal parada la comunicadora. Es más, para ponerlo más fácil, tenía que ir de las autoridades, la gobernadora, la ayuntamiento. Exactamente. Eh, mire, estamos aquí, yo estoy a la orden, hasta un aporte. No económico, sino un aporte a, a la provincia de Montecristi. De equio y Y Razón. ¿usted entiende. Sí. Pero así, usted ir a un restaurante y dos a, a otra gente, no, eso no, no se vio bien. Eh, suerte que no fue aquí con Macorís que se metió. Porque no, mi hija. Ah, porque por, aquí tenemos el, el, el antecedente de sujeto los 24, que ni por asomo se pasa por aquí por Macorís. No, Mira. que tu, que no, que tuvo que. Que mira, hablar con sus amigos aquí sí. para poder cantar de nuevo. Mira, <ríe> eh, mi opinión sobre Monica Lewicki, porque ella es, tú sabes, la que más gata, la mujer de Bill Clinton. Tom Paris Hilton. El Tom Parijil. No, la, la, la, la Tú sabes. Mira, eh, lo, mira lo que está pasando. Es como ya ustedes lo explicaron. Y se, es como lo que le pasó. Yo lo voy a comparar a eso con lo que le pasó a, con el Alfa en la Plaza de la Bandera. Él quiso decir algo y, lo, y, y, y, la, y la prensa amarilla y todo el mundo entendió otra cosa y el alfa tuvo que pagar por algo que se malinterpretó. Lo mismo pasó con esta muchacha, que ella en ningún momento, ya uno realmente siendo sincero y entendiéndola a ella, ella en ningún momento ofendió a Montecristi. Ella lo que quiso decir es que ella no va a ir a rastrear a un pueblo verdad hace cosas que, que quizás no tienen sentido para ella como andar en un motor pero eso es para ella y para ello es para ella eso es rastrear eh, me entiende entonces se malinterpretó entiendo y respetando verdad al pueblo de Montecristi por por, por por cómo se sintió eh, obviamente los titulares los memes ese tipo de cosas cualquiera coge la presión pero entiendo que no están tampoco no hay que llegar a, hasta allá de usted está ofendiendo a una persona aún usted viendo y entendiendo de que ella no se refirió a ese pueblo de forma despectiva o sea ella no quiso ofender al pueblo ella lo que, que ella lo que quiso en forma de bochinche con su con su amiga mencionó la palabra ratería y y se, y se y se se malinterpretó la cosa como sabemos con los títulos sabemos cómo son los títulos en qué pinini y ese y, y esos medios teniceto esa esa gente no duermen entiende pero yo entiendo que la gente de Montecristo y con todo y todo lo que ella quiso hacer, quiso llamar a la rueda de prensa. Yo entiendo que ya se están excediendo, porque realmente, realmente ya defendiéndola a ella, ella no quiso ofender al pueblo. Como le vuelvo y repito, con lo que le pasó al Alfa, en aquella vez cuando mencionó la G con la MM, ¿verdad? Que él no se refirió a, lo de, a, a, a, a, a, a los padres de la patria, él simplemente terminó esa oración con eso, entiendo, como en forma de fronteo y le cayó gas. ¿Me entiendes? Porque le dieron pay y tuvo que barrer la plaza de la bandera una semana, pero él realmente no ofendió. El, el error fue él mencionar esa palabra dentro de, de esa misma oración donde estaban los padres de la patria. El error de Carol Brito, ¿cuál fue? Mencionar la palabra rastería en la misma oración donde está Montecristo y donde tú sabes que tú tienes un país donde los meméritos el mundo te hacen te hacen una vuelta de ahí a ahí. Eso, de ahí a ahí con los títulos, los cortes. Aquí todo el mundo aquí todo el mundo usa insho, aquí, aquí te cortan y te <risa> pegan <risa> y ahí te hacen un lío. Que te pegan dos palabras con algo que tú dijiste y te jodiste. Entonces, eh, <risa> creo que hay que tener más cuenta cuando se vuelva a hablar, mencionar palabras despectivas, no mencionarla con, ni con los padres de la patria, ningún, ni, con, ni, ni con ningún pueblo, ninguna calle de aquí. Hay Para que, que tener mucho que, cuidado. Y hay, pues, hay que, la gente tiene que medir si tiene mucho cuidado cuando tú vas a mencionar una gente bien querida por el pueblo que quizá ya no existe, ¿verdad? Sí. el caso de la gente que ya han fallecido, los padres de la patria, un pueblo. La gente tiene que tener cuenta al mencionar ese tipo de palabras despectivas con ese tipo de figura o, o, o, o, o, o, o pueblo y ese tipo de cosas por la prensa amarilla y, lo, y, los, y los títulos memeros. que usan en los medios. Porque ella no quiso en ningún momento referirse a Montecristi despectivamente, pero los titulares y los memes y todo el mundo se vio como que fue eso y realmente el, el que es inteligente y es pensante y ve bien el asunto y ve cuando yo le explica a ella no, en ningún momento ella quiso ofender a Montecristo pero sí se le reprocha la forma en que ella lo hizo o sea reitero cuando ella quiso comparar ese estilo de vida que ella tiene con el de evitar, no, pero esos son problemas de ella Pero días, ya no. eso es exacto, eso es otra entiendes? Cosa. Ya eso, ya es por eso yo no la critico a ella, porque eso es su forma de ella ser, uh -huh. que ella privan en Mónica Lewitt en en que ella que ella son las que más la que más gatan, atento a los marillos, esos son problemas de ella. <risa> ¿Me entiendes? Yo lo que ya es la forma de de vaina que estoy viendo ya que la gente de Montecristi se esté cediendo y tienen que entender uh -huh. que realmente ella no quiso ofender al pueblo. Ahora sujeto si una vez le dijo campesino eso una ah, es, sí es un. Ah, sí. Y mira, eh, para recordar lo del Alfa, eh, cuando lo pusieron a barrer la Plaza Bandera, eso fue ilegal. Okay. Eso, sí, lo de la plaza, barrer, plaza la Bandera, porque eso fue una orden directamente del, de la Procuraduría y eso no es la Procuraduría que lo da. Eso es, eso es un tribunal y, y esta ni siquiera era la sanción lo que la estamos alfa? viviendo, qué país estamos viviendo en cuanto a la ley. Eso ah, tienen que tener cuenta. Mi opinión para cerrar el tema de, de cargo, mencionaba Néstor, ya en el ámbito de ella asistir y de la rueda de prensa. Yo estoy de acuerdo con el televidente porque realmente es bueno hacer la cosa de frente, independientemente de todo, porque dominicano sea bueno, sea malo, todo se lo encuentra a su manera. Exacto. El dominicano todo lo interpreta a su manera. Puede ser que ella lo hubiera hecho un video, se le encuentra malo, que no quiere dar la cara, que no sale, que ella cree que así va a arreglar lo sucedido. Está yendo a ese pueblo, entonces viene aquí esta que se cree, llegando aquí, después lo que dice, o sea, todo se lo va a encontrar malo de la forma en que lo pongamos. Siento que, y veo, de que ella tomó una decisión sabia, nadie es perfecto. Eh, tal vez con el dime si direte de ella y Vitali, de la presión de yo soy más que tú, tú tienes más que yo, tú te crees mejor que yo, pues usaron palabras despectivas las cuales no vinieron a colación y ligaron todo lo que tuvo que ver con el viaje o la Semana Santa que pasó Vitaly en esa zona y que para Caro no era de su preferencia por su nivel. Entonces, el que ella diera la cara hacia Montecristi, obviamente se sabía que van a haber personas que tuvieran repercusiones alrededor de ella, de que le juzgaran, le dijeran esto y lo otro, pero... Es un gran paso para ella y yo sé que ella está consciente y satisfecha con que, aunque sea, dio la cara. Dio la cara, informó e invitó a los medios, aunque no fueron todos de allá de esa provincia, pero puso los puntos sobre el ahí. Ya está depende de cada persona si lo quiere tomar o no lo quiere tomar. Si la gente de Montrequis se encuentra que fue una buena disculpa, amén. Y si no, también. Porque Dominicana necesita de tiempo, no se le olvida. Ahorita ya esto se le olvida y le invitan cara a Brito animando otra cosa. Ay, es simple y llanamente de esa manera. Pero esperemos que este tipo de acontecimientos sea ejemplo para los demás, incluyéndonos también nosotros que trabajamos en los medios de comunicación, de saber hablar, el saber expresarnos, pensar antes de decir las cosas. No porque tenemos un micrófono, tenemos la libertad de acabar, de decir lo que queremos decir por esta boca, como dicen coloquialmente, sino el saber respetar ante todo. A final de cuentas, el gran ganador de todo esto es el pueblo y el municipio y la provincia de Montecristi. Claro, Porque sí, se es. ha hablado un más saludo, de Montecristi. Un saludo a toda la gente de Montecristi, gente buena, sí. laboriosa totalmente. Se ha hablado más de Montecristi en estos días que en Semana Santa. Y eso, claro. que, sí. que nosotros, Telenor, tuvimos cobertura desde allá, desde Montecristi. Un saludo a Pedro periodista que trabajo en la cadena de Semana Santa. Eh, Tuvimos allá, hay muchos medios también desde allá, desde Montecristi, porque eh, hay una línea ya de que hay que eh, promocionar el turismo interno y a esas provincias que todavía pues no recibe mucho turismo, y una de ellas es Montecristi. Pero se ha hablado más de Montecristi, se ha buscado más a Montecristi, ahora, gracias a, a este chisme de Carlos Brito, que en toda la Semana Santa. Yo creo que va a pasar a la historia todo esto. Así que nada, excelente para Montecristi, que lo capitalicen ya como publicidad publicidad gratuita y hacer un, un contenido ahí desde el morro.